el módulo SSL, el cual permite las conexiones seguras a través de Internet o de otras redes. Esto funciona de una manera utilizando los sockets anteriores, pero in, in, codificando algunos tipos de información de tal forma que no puedan ser interceptados los mensajes por otros usuarios, de tal forma que estos no puedan leer o acceder al tipo de información que se está enviando, de tal forma que es posible realizar una conexión segura. Podemos observar cuál es el, la versión de SSL que está disponible en nuestra versión de Python. Esta conexión se realiza a través de SSL Context, el cual inicia el contexto para la creación del, de la comunicación eh, SSL. Se puede utilizar el protocolo TLS, el cual está disponible en OpenSSL y el cual permite una conexión segura. Esta conexión segura dispone de varios pasos. Un primer paso de autentificación, en el cual se establece un flujo de, de, un flujo de datos de manera segura entre el cliente y el servidor. Posteriormente, eh, se hace uso de esa conexión segura para enviar una contraseña, la cual necesita de, un, de una conexión segura previa. Esta conexión segura previa únicamente se realiza a través de la petición de, de tener una conversación segura, lo cual es, puede ser realizado de una manera abierta. Una vez realizada esta conexión segura, se hace el intercambio de la contraseña de una forma segura, de tal forma que esta no puede ser interceptada y puede ser utilizada a lo largo de la conversación. Esta contraseña puede ser también modificada a lo, largo de la con, a lo largo de la conversación. Sin embargo, el protocolo SSL es el que se encarga de realizar estas modificaciones. Veamos qué características tiene el módulo SSL Context, el cual puede modificarse con alguna serie de parámetros. Podríamos invocar a la orden DICT para ver cuáles son los distintos algoritmos de cifrado. Podríamos generar un, o leer cuáles son los valores de este diccionario que nosotros queremos, como por ejemplo el sistema de autentificación, los distintos códigos y si estos son simétricos. Para ello, podemos observar también previamente cuáles, cuáles son todos los métodos de cifrado. Podemos observar que estos tienen un ID También existe un nombre en el cual se identifica el sistema de, de, de cifrado como una cadena de caracteres en la cual se indica su nombre. Podemos ver a qué tipo de protocolo este pertenece y una pequeña descripción. Podemos observar que en esta descripción se hace referencia al protocolo de encriptación, el cual, por ejemplo, en este caso, es el método de encriptación simétrico AES-128. Posteriormente, se hace también referencia a cuál es el tipo de comunicación o de protocolo que se utiliza, el SSL versión 3. Igualmente, el tipo de codificación que se utiliza para la autentificación, en este caso, el sistema RSA. Igualmente, se hace una, eh, una observación explícita a cuál es el método de encriptación que se va a utilizar, el método AES-128. ¿Y cuál es el método de hasheo de los datos? En este caso, el método SHA1. Existen otros métodos que pueden ser más, más seguros que estos, ya que existen múltiples métodos de encriptación que se pueden utilizar. Básicamente, serían combinaciones de los siguientes algoritmos. Se podría utilizar eh, un algoritmo reciente alternativo al, a la versión de AES que está disponible en la mayor parte de las máquinas. Sin embargo... Se propone que como algoritmo seguro se puede utilizar el AES-256 de tipo GCM, de tal forma que este tipo de, de utilización del algoritmo puede ser utilizado para el envío y la recepción de datos a través de Internet de una manera bastante segura y bastante rápida. Igualmente podrían utilizarse otros modos de encriptación de AES, como por ejemplo el modo CBC. Sin embargo, el modo CBC es posible que sea más práctico para la encriptación de datos que se van a almacenar en un disco, en lugar de datos que se van a enviar a través de Internet, el cual puede ser más apropiado con el modo GCM. Igualmente, el modo de autentificación puede ser el modo de autentificación RSA, el cual es ampliamente utilizado en las conexiones a través de Internet. También es posible la utilización de otro algoritmo de autentificación. Este auto, eh, mecanismo de autentificación elíptico puede utilizarse también eh, de, de modo in, in, indiferente al modo RSA. Sin embargo, el modo RSA suele ser más ampliamente utilizado. Igualmente, se puede especificar que se pueda utilizar cualquiera de los dos métodos. Podemos ver que la creación de... Un, una conexión segura, hace uso también de la orden socket-socket, de tal forma que es necesario crear un socket de datos para crear una conexión segura SSL. Podemos ver qué tipo de operaciones se pueden realizar en este socket. Por ejemplo, podríamos realizar la conexión o aceptar una conexión realizada, intentada realizarse por un tercero. Igualmente, podríamos intentar recibir o enviar información a través de este socket seguro o cerrar la conexión, la conexión lo cual terminaría la, la conexión o el intercambio de datos entre el servidor y el cliente. También podríamos realizar otra serie de operaciones, las cuales están disponibles en este módulo SSL Socket. Como por ejemplo, podríamos realizar las órdenes bin, detach, file no, eh, send file, eh, get peer name, get socket name, etc. Podríamos utilizar cualquiera de estos comandos, de tal forma que podríamos utilizarlo siempre que fuese necesario. Igualmente, podríamos utilizar otra serie de operaciones en lugar del receiver y el send de tal forma que podemos leer o enviar datos en un buffer, de tal forma que estos puedan ser leídos en una longitud concreta. Esto puede ser más utilizado a la orden de enviar o recibir archivos, los cuales pueden ser también cadenas de textos o datos binarios enviados de forma com completa a través de Internet. Esto está disponible en, en versiones más recientes de Python. Sin embargo, la mayor parte de estas utilidades están disponibles a partir de Python 3.4. Podemos ver también que existe la posibilidad de utilizar certificados, los cuales ya están creados eh, para el servidor o el que cada cliente quiera utilizar, de tal forma que es posible utilizar estos certificados para el envío y, y recepción de información a la hora de autentificación, ya que el paso de autentificación puede ser un paso importante, ya que este genera lo, la forma en la cual van a ser compartidas las contraseñas. Podemos ver cómo sería el modo de utilización. Podemos ver que necesitamos importar tanto los módulos socket como SSL. Podemos ver que iniciamos el context, en el cual podemos ir modificando las múltiples variables de este objeto creado. Por ejemplo, podríamos intentar que se requiriese el certificado, de tal forma que esto fuese obligatorio. Igualmente, podríamos chequear el hostname o cargar un certificado el cual tengamos en nuestro ordenador en un fichero concreto. Igualmente, podríamos requerir cuál es la contraseña que se utiliza para este sistema o crear un pop-up en el cual se requiera una contraseña para la lectura de este archivo de certificado, ya que generalmente no es una buena opción acceder a los certificados y dejar en un archivo leíble cuál es la contraseña que se debe utilizar para la lectura de los datos confidenciales. Podríamos también eh, crear este socket de una manera... Bueno, debiésemos crear un socket para posteriormente pasarlo y modificarlo de tal forma que sea utilizada de forma segura de, por parte de SSL. De tal forma que mediante la orden wrap socket estamos cambiando un socket, el cual inicialmente no tenía una, un, ningún tipo de seguridad, a un tipo de socket en el cual se están pasando y enviando y recibiendo los distintos datos de manera segura. De tal forma que estos no pueden ser leídos por, por ningún usuario de internet a través de la lectura del paquete en formato base ya que de lo contrario es posible que se enviasen las cadenas de texto y con una lectura de esos datos binarios en formato UTF o un tipo de codificación de archivo plano básico podría ser leído y, y esto, de, de ser enviado de tipo SSL, llevaría una codificación en la cual no podrían ser interpretados los datos, no dando lugar a una lectura o interpretación de ellos. Podemos observar que podemos realizar la conexión a través de la orden Connect, lo cual iniciaría la conexión entre entre el servidor al cual queremos conectarnos y nosotros como clientes. Es posible realizar un otro ejemplo, el cual puede ser un poco más sencillo. Sin embargo, teniendo varios ejemplos, podemos utilizar el que queramos. Deberíamos iniciar en la orden SSL Context, con una versión o con una, con una propuesta del protocolo que queramos utilizar. Por ejemplo, la versión más reciente 1.2, o una versión que, que SSL nos proponga o el servidor y el cliente acepten como válida para el protocolo. Igualmente, se debe crear una, un socket para la conexión de datos, lo cual puede realizarse a la vez que se invoca la orden wrap context, pudiendo este tener un server hostname en cual es la ubicación del punto al cual queremos conectarnos. Igualmente, en la, en la conexión podemos generar cuál es el puerto de, que queremos utilizar y cuál es la dirección del hostname que queremos utilizar, de tal forma que la conexión pueda ser realizada. Una vez realizada la conexión, es posible la obtención del certificado de, de, ese, de esa conexión, de tal forma que se pueda realizar una conexión segura e intercambiar los datos de tipo SSL de, con la visualización de ese certificado, ya que la autentificación tiene una característica en la cual la llave que se utiliza para la codificación puede ser pública, de tal forma que únicamente el, el generador o el que distribuye o el que no el que distribuye, sino el que acepta esa contraseña como suya, es el único que debe conocer cómo esa contraseña puede ser utilizada, de tal forma que únicamente conociendo cuál es la contraseña o el certificado, no podamos saber cómo ese certificado puede ser usado para decodificar la información. Sin embargo, eh, existen otros métodos de decodificación simétrica, los cuales decodifican la información de una manera más rápida como por ejemplo los métodos de encriptación AES, los cuales son seguros y son más rápidos de utilizar que los métodos de encriptación elíptica o del modo RSA. Estos modos eh, utilizan la misma contraseña tanto para encriptar como para desencriptar, de tal forma que por eso son denominados simétricos. Estos métodos simétricos eh, son más rápidos. Sin embargo, la posibilidad de observación de su contraseña nos dará lugar a que, no pueda, ser, eh, a que pueda ser interceptado cuál es el mensaje que hay dentro. Es la, la diferencia entre los métodos RSA y AES es que los métodos AES necesitan la misma contraseña tanto para encriptar como para desencriptar. Sin embargo, el método RSA necesita una contraseña la cual puede ser pública y puede ser utilizada para encriptar los datos. Sin embargo, eh, existe otra contraseña generadora de esa contraseña RSA la cual es utilizada para, para decodificar los datos. De tal forma que la contraseña de decodificación no es compartida por todos los usuarios, sino únicamente por los usuarios que deben recibir la información. Sin embargo, la contraseña es de tipo AES o simétricas, eh, la contraseña es compartida, tanto por los que crean la información como por los que reciben la información.